Bueno, lo que sucedió anoche, de acuerdo a la, a la información que tengo ahí, tenía con los compañeros ahí que estaban dentro de la casa, con Leandro y las otras, Roxana, y que y cuando ellos estaban ahí, el policía se retiró de la puerta, de la cocina, para lado de la cocina, y entraron los no y comenzaron a golpearlos a ellos. Luego ingresó el policía y simplemente lo que hizo fue verlos o agarrarlos a ellos, ayudar a sacarlo para, según ellos para darle protección, pero para no golpearlos, lo sacaron ya afuera, lo llevaron a la patrulla y los nueve no indígenas invadieron la casa. Entonces fue una estrategia eh, planificada debidamente porque los policías pues, se retiraron, ¿no? dejaron eso ahí. Y cuando ya vieron que estaban golpeados los otros, todos los sacaron y lo llevaron a la patrulla. Para justificar la forma de cómo sacarlo. Y los otros se quedaron adentro. Y lo mantuvieron en la patrulla. Eh, y, les, y lo querían sacar de la patrulla para que ahí se fueran. Dejé que se fueran. Y ellas no querían irse. Eh, la última vez que tuve, hablé con eh, Roxana, hablé con, con ella como a las 11 de la noche. Eh, la policía no les garantizaba eh, estabilidad, no les garantizaba seguridad y que tenían que irse de ahí. O sea, una policía les estaba diciendo que tenían que irse de esa, de esa zona. Eh, por otro lado, eh, yo llamé a otros compañeros de la comunidad que se arrimaran a ver eh, en, en esa zona qué cantidad de gente había. Ellos solamente me reportaron que habían como seis policías eh, y cerca de unos 30 no indígenas que estaban ahí apostados en la orilla de la calle, algunos comiendo chicharrones y tomando guaro con algunos policías, según lo que me dijeron ellos. Y además de eso, entró eh, William García con su carro, con, con otro, otros 8 o 10 personas más que entraron ahí también. O sea, la policía, lejos de la protección, está disfrutando la vida y apoyando eh, a, a los no indígenas para que hagan las fechorías que quieren y reportan de que todo está controlado, si sí, todo está controlado, pero a favor de Noelina. Y, y mal, maltratado, golpeado a la pobre de Roxana, Grace, y, eh, Leandro, y no como uno golpear. Bueno, prácticamente ellos recibieron los golpes por proteger a la bebé que tiene. Entonces, eh, eso nos llenó de, de cólera y de que ya no podemos esperar más. Y, Hicimos un llamado a, a las diferentes comunidades aquí del, de la, del, del territorio de Salitre. Ayer en la tarde, noche, estuvimos reuniendo un grupo de compañeros acá, eh, planificando qué vamos a hacer. Quedamos eh, de que para hoy, durante el curso del día, van a, van a estarse llegando acá, vamos a una concentración... Eh, Hicimos una carta que ya lo circulamos al gobierno, creo que también estamos recogiendo firma para ya hacerlo llegar ya con toda la firma que podemos hacer. Donde le estamos dando un ultimato al gobierno de 12 horas para que resuelva el asunto. Saque, saque, le estamos exigiendo en esa carta que saquen a todos esos no indígenas de la comunidad y que eh, no les permitan entrar más al territorio. Que si quieren alegar derechos que vayan allá a los tribunales porque no nos siguen estorbando más pero En el caso contrario, cumplir las 12 horas, si el gobierno no actuó, pues nosotros aquí vamos a estar planificando en el transcurso de la tarde. El, ¿Qué sería lo que vamos a hacer? El, como dicen ustedes o, o, o, el, o el gobierno el plan A y plan B, y para poder ir planificando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso que el gobierno no, eh, decida no actuar? De ejemplo que se maten. Entonces, nosotros vamos a planificar en el transcurso de la tarde y la estrategia seguir Final de cuenta ellos lo eh, sacaron o lo llevaron a, un, a la casa de, un, de unos familiares de ellos. Eso es lo que me han informado. Y la, y la casa está ahí llena de gente. Según ellos dijeron que habían, y les estaban proponiendo un, un, un acta, un compromiso de que se fueran para la casa. Y que en el transcurso de hoy, eh, esa gente eran desalojados y le devolvían la casa. Cosa que, ya usted ve lo que está pasando. Uh -huh. Dina Sosa no es cabecar Ella no es cabecar Ella está alegando con porque eh, aquí hay una señora que usted conoce o han oído hablar siempre. Los, eh, los súbditos de la supuesta Reina Maura a que se han dedicado, están unidos con ellos, están certificando que las personas son indígenas, le hacen un historial, entonces dicen que eso es indígena, entonces certifican que ellos son indígenas y ahí se basan ellos. Y resulta que nosotros los indígenas nadie, nadie puede certificar que somos indígenas, cada quien tiene un cliente, tiene un, un origen, y en caso de ella, no. Pero sin embargo, eh, esa gente, eh, porque les cobran no sé cuánto, o pagan no sé cuánto, eh, Saca un certificado diciendo que ellos son indígenas. Entonces, eh, eso ya lo, lo ha hecho Doris hace mucho tiempo atrás en estos procesos que traíamos nosotros antes en, en un conflicto agrario que teníamos con un no indígena allá de la zona de Santa Candelaria. Eh, entonces, para que el carajo se salvara del, del, del juicio, que el gobierno, se, eh, que el juez se declarara incompetente, Doña Doris Ortiz, como funcionaria de CONAI, y en aquel momento, eh, con Conades también, que pues, sus mismos directores estaban en contra de nosotros, eh, certificaron que el señor fulano de Tal era un indígena. Entonces el juez se declaró incompetente, que era un asunto interno de la comunidad de y, y con eso paró el, el, el proceso. Entonces ella ha venido haciendo el proceso y ahora con esta otra estructura que han tenido, eh, lo han venido... Eh, realizando, pero son cosas que no tienen ninguna validez. Hoy se reúne el gobierno con todas las instituciones que tienen que ver con este conflicto. ¿Qué tiene usted que decirle al gobierno? No, lo que hemos dicho siempre es que si hay leyes, tenemos leyes, tenemos los, nuestros derechos, la tierra es nuestra. Eh, ellos firmaron un, una ley, firmaron un convenio internacional que nos garantiza nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra autonomía, pues de que cumplan con eso, que cumplan con eso. O sea, es lo que hemos exigido simplemente, que cumplan con las leyes que protegen los derechos y bien aquí en Costa Rica. Uh -huh. ¿Sí? Un mensaje para el resto de la población costarricense, para que entiendan un poco más del conflicto. Eh, un mensaje que de nosotros como pueblo libre eh, estamos en una lucha, de fortalecimiento de nuestra identidad cultural, nuestros derechos propios, nuestros valores propios, eh, que hemos decidido no dejarlo perder, porque aparentemente la política del Estado a través del sistema de educación que ha venido hace mucho tiempo, es desapareciendo lentamente. Entonces, nos hemos eh, abierto los ojos y hemos dicho, no nuestra cultura oribria no puede desaparecer, nuestra cultura oribria tiene que fortalecerse. Y para fortalecernos tenemos que, primero, nuestro objetivo, primero, prioridad número uno, es la tierra. ¿eh? La tierra es nuestra madre y, y si no tenemos madre, ¿quién nos, ¿de dónde vamos a vivir? O ¿Cómo vamos a sobrevivir? Entonces, nuestro objetivo número uno es nuestra tierra, nuestra madre, tierra en, en manos nuestras para cuidarla, protegerla. Y en segundo, nuestra identidad propia, nuestra verdadera identidad, que somos indígenas. Somos descendientes de una cultura milenaria donde la mujer indígena vive es la que transmite ese don de ser indígena y tenemos que fortalecerlo a morir.